Muy buenos días amigos de Super vídeos bienvenidos a un nuevo video del canal. Eh, les recuerdo que estamos eh, en este momento subiendo los videos del de curso online para hacer una página web desde cero en WordPress. Eh, arriba les dejaré los videos, por favor si tienen algún tema comentarlo para subirlo. En esta oportunidad venimos con otro modelo. Eh, digamos que en el canal eh, nos ha ido nos han pedido muchísimo muchísimo que volvamos a hacer videos de cómo entrar a los modems y cómo cambiar la contraseña del wi-fi el nombre de la red abrir puertos y demás eh, en los modems que están utilizando ahorita las compañías de telefonía y de internet entonces en esta oportunidad les traigo un model que es un co-ship ccm 8200. Vamos a ver cómo entrar al modem. Bueno, para saber la IP del modem es muy fácil. Ya en otros videos les he comentado. Pueden entrar por CMD eh, o pueden entrar por acá por eh, el centro de redes y recursos compartidos. Eh, si de pronto no saben cómo, les voy a dejar también el link al video eh, para que lo puedan ver. ¿Vale? En este momento vamos a ver cómo entramos a nuestro modem Coship CCM 8200 entonces lo primero que tenemos que hacer es averiguar la IP del modem en este caso el mío está en la 192.168.0.1 ¿Vale? y normalmente ah bueno perdón lo puse donde no era es acá arriba 192.168.0.1 y normalmente nos entra aquí bueno si no sabemos vamos a cmd ponemos ipconfig y ahí nos sale la puerta de enlace del modem aquí hay He visto, digamos, eh, varios tutoriales en donde dicen que cualquiera de estas claves, que puede, por ejemplo, que podemos poner eh, admin y admin, y vemos que nos sale invalid password. O si ponemos 1, 2, 3, 4, acá vemos que nos sale. Invalid username Quiere decir que el usuario Si sí es admin Lo que está mal es la clave eh, Digamos que por ahí Encuentra uno todas estas claves Que les voy a dejar en la descripción del <coughs> En la descripción del video Y ninguna Nos va a funcionar Miren que por ejemplo esta fue la que a mí me funcionó Pero aquí hay una cosita Yo la pongo acá Y <coughs> Invalid password ok y así les va a funcionar con todas y entonces ustedes van a decir por qué por qué no entra es algo muy sencillo lo que pasa es que últimamente los mod traen dos direcciones para loguearse eh, una digamos que es como la de usuario normal que es donde nos muestra eh, digamos lo básico y otra que es la del usuario administrador que es en realmente la que nosotros necesitamos la que nosotros necesitamos es la, la dirección para loguearse como usuario administrador para poder configurar todos los datos y digamos se puede configurar incluso desde la IP de configuración la puerta de enlace se puede configurar el nombre de la de la de la red la contraseña y demás ese esa ip de configuración va a estar en la 100.1 también se las voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes la puedan hacer. Va a salir exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, pero ya no estamos como usuario, como digamos eh, usuario de información, sino usuario administrador. Y vamos a poner la misma, el mismo usuario y la misma contraseña que les tengo acá fue la que más me funciona y les dejo todo, todas las otras pero a mí me funcionó esa por eso la puse de primera entramos aquí y voilà ya tenemos la entrada a el usuario de configuración de nuestro modo pero pues hay otra cosita pequeña para configurar el, el el nombre eh, y más que todo la clave de, del internet para que no tengamos que llamar a claro llamar a nuestro operador de internet a pedir que por favor que nos cambien la clave que el vecino se me está conectando no aquí en donde dice wireless abajito dice master ssid aquí nos vamos a centrar esto nos muestra el nombre de nuestra red. Si nosotros miramos a dónde estamos conectados, estamos con bueno, yo tengo dos redes, que ese es otro video que hice de cómo tener dos dos redes con un solo internet. Pero digamos que estamos conectados a esta red de Maro Rock. Eh, si la queremos cambiar, lo hacemos desde aquí. <coughs> pero no tiene la opción si se fijan acá no muestra la opción de dónde cambiar la clave del wi-fi acá tampoco esto es muy muy muy bueno no es tan sencillo pero aquí para eso estamos nosotros en super para enseñarles cómo eh, aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar eh, la línea de código de lo que nos están mostrando para que nos deje ver la clave y poder cambiarla para eso le vamos a dar aquí en donde dice encripción nos vamos a parar sobre este menú desplegable que si uno le da clic normal nos da un menú desplegable le vamos a dar clic derecho ¿sí? y vamos a ir en el menú que nos aparece hasta abajo hasta donde dice inspeccionar en inspeccionar le damos clic y nos va a salir esta ventana de código así como nos está mostrando en la parte derecha no se asusten que esto no es nada de que asustarse simplemente con que le den en encripción no se van a perder vale Aquí nos sale seleccionado en donde nosotros le dimos clic, el elemento en donde nosotros le dimos clic, vemos que si correr hacia arriba, hacia abajo, nos va mostrando otros elementos, ¿vale? Y aquí nos dice que el input está oculto. Entonces, ¿qué es lo que está oculto? Esto. Vamos a ir hasta donde dice TRSSID Master Password. Bueno, password estilo display oh, y nos no. dice none o sea que no nos está mostrando la password aquí simplemente le damos doble clic lo seleccionamos y donde dice none lo vamos a quitar y vamos a poner enable así como se si los pongo aquí con terminado en D y le damos enter automáticamente miren lo que pasó nos apareció Acá la password, y ahí ya podemos cambiar nuestra password. Y le, le, le damos aplicar y save para que ya nos quede nuestra password cambiada. Bueno, de esa manera, eh, espero que les sirva muchísimo. Espero sus comentarios. Espero si tienen algún otro modo en que quieran que, que eh, mostremos cómo configurarlo, cómo entrar. Al esquema de configuración, súbanlo en comentarios. Eh, también, en cuanto al curso de, de, de WordPress, también suban sus comentarios de qué temas quieren que tratemos en nuestros próximos videos. Y con muchísimo gusto, los estaremos respondiendo y los estaremos haciendo. Vale, eh, tengan un feliz eh, resto de día. Y recuerden darle si les sirvió, por favor, compartan, porque esos son los modes que estamos utilizando ahorita. Estamos en este momento en octubre del 2021. Eh, y denle suscribirse al canal Compártanlo con sus amigos Y dedito arriba para que nos ayuden con el canal ¿Vale? Hasta luego